¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleeping Tora y vamos a empezar con Pokémon Luna Newslog Para empezar vamos a elegir qué idioma queremos, por supuesto español, vamos a... No vamos a estar eligiendo otro idioma ¡Yuhu! ¡Eh! Tengo una llamada del profesor Kukui, de la región de Alola ¡Alola, Kukui! Espera un momento... Alola. Hola ¿Qué tal andamos? El día de tu mudanza a Lola está ya a la vuelta de la esquina ¿eh? La región de Lola está compuesta por varias islas Un archipiélago para los entendidos Quizá precisamente por eso hay Pokémon raros a montones Como lo oyes, vivimos rodeados de Pokémon Son criaturas curiosas a más no poder están por todas partes, en la hierba alta, en las cuevas, en el cielo, en el mar. Los Pokémon son, no suelen sacar las castañas del fuego y nosotros correspondemos ayudándoles. Los entrenadores Pokémon, por su parte, también combaten con ellos. Ahora mismo, no puedo jugar contigo, Rockruff. Rockruff. Rockruff. Me pillas atendiendo a una llamada muy importante. Para darte a conocer a los demás, podrías refrescarme un poco la memoria sobre ti. ¿Cuál era tu foto? Venga, vamos a elegir al personaje eh, Yo rubio no soy, ¿eh? <ríe> tampoco, es, mmm, tampoco soy moreno, ¿vale? Entonces soy más bien blanquito Así que yo creo que este, ¿vale? ¿Esta es tu foto, entonces? Sí ¿Y tu nombre? Pues como les dije antes, mi nombre es... Eh, minúscula Sleeping... ¿Cabrá? Sí, sí, cabe. ¡Cabe perfectamente! Sleeping Tora, espérate. No me gusta así. Sleeping Tora. ¡Cabe justo, justo, justo! Es decir, el juego está hecho a mi medida. son broma. Venga, empezamos. ¿Cómo te llamas? ¡Sleeping Tora! ¿Sleeping Tora? ¡Sí! <risa> Vale, perfecto, así se lo haré de saber al personal Sleepintora. Pintora ¡Fiu! Ese nombre tiene gancho Te azota con la energía de un rayo Pues eso, no veo la hora de conocerte en persona ¿A hola no se despide ni nada Mira mi superordenador. ordenador El pintora Será mejor que empecemos a preparar la mudanza Ahí está mi billete Eso es algo de la fundación AEDER Vemos a Lilia corriendo O Lili, no me acuerdo cómo se llama Tiene un Pokémon en la mochila Bueno, ya casi todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero Tiene algo escondido ahí No es un spoiler, se lo acaba de ver ahí <ríe> El Pokémon dentro Pues nada, como corre la muchacha Queda de a Eder. No la paran Ups Está en peligro la van a pillar Whoa. ¿Qué es eso? ¡Fiu! Voló Pokémon Luna Por cierto, mi cartucho dice Pokémon Moon Pero bueno Debe ser que está así en todo... Tres meses después pasó tres meses después? Ahí estamos en Alula. Por cierto, sí, estoy jugando Pokémon Luna Estoy jugando de día y se va a ver de noche Y cuando juegue de noche se verá de día Pues no pasa nada A mí me gusta de noche El cielo estrellado Una luna maravillosa ahí Las casas todas iluminaditas por dentro. ¡Hello, mother! ¡Alola! ¡Ah! Mira cómo nos da la bienvenida, Alola. Esta luna tan resplandeciente. ¡Qué noche tan apacible! Bueno, manos a la obra. Voy a ponerme a desempaquetar las cajas. ¡Miau! ¡Llamasle pintora! ¡Miau! ¿Dónde me viene miau a despertarme el cabrón. Este me va a pegar un arañazo de despertarme. Para despertarme. ¡Uh! Espérate Esa es la Nintendo. La Nintendo nueva, ¿no? La que se.. La que se le quita las partes de los lados, ¿no? No me acuerdo nunca de los nombres. <ríe> Nintendo Switch. Ahí estoy yo. Pegándome la gran sobada. ¡Miau! ¿Qué es esto? Nada, me muevo yo para levantarme. ¡Alola a todos! ¿Qué es esto? Son cajas llenas de cosas desde la mudanza. Perfecto. Vamos oh, a ver si no se me deja de quitar. ¡Miau! ¡Miau! Cariño, recuerda estas dos, estas dos máximas indispensables para todo aventurero. Abre el menú de botón X para tu, guarda tu progreso con guardar. Firmado, papá, papá ausente, como en todas las ediciones. Ah, La vamos a grabar. Sí. Dios, me parece a Ronaldo. <risa> a Cristiano, perdón. A Pikachu. Está poniendo una película en la tele en la que cuatro chicos caminan por las vías del tren, pero ya va saliendo ahora, ya va siendo hora de salir pitando. Nada, nos vemos. No me puedo cambiar. dedito Venga, rapidito. Que son 15, 15, 15 minutos cada capítulo. Uh, mira, voy a coger la fregona para ponerme a limpiar. Hello, mother. Has dormido como un tranco. Estabas cansado tras el viaje, ¿Verdad? Bueno, estarás impaciente por ver qué Pokémon hay por Alola, ¿no? Eh, pues, no sé. <ríe> pues claro, hombre. Con todo lo que llevo esperando por Pokémon Luna. Así me gusta. Yo también tengo muchas ganas de ver cómo son. Ahora vivimos en Alola, que es uno de los destinos turísticos más populares. Seguro que los Pokémon que viven aquí son todos amistosos y están de buen humor. ¿Llaman al timbre? Anda, llaman al timbre. Debe ser el profesor Kukui. Ve a abrirle. ¿Quieres, Sleepy Pintora? Vamos a abrirle. Vamos a abrirle. Ño. Ah, él entra como Pedro por su casa. Yo no le he abierto la puerta y él entra. ¡Hala! Veo que habéis llamado... Uy, perdón. Veo que habéis llegado un... de una pieza. ¿Cómo estás, Slipintora? Pintora? Yo soy Kukui. Un placer conocerte en persona. Debí de estar cansado después de ese viaje tan largo hasta, hasta Lola. ¿No tenéis jetlag? ¿No poquito, tengo un poco sueño. Mírate que... Uy, miles de kilómetros se paran a Lola y Canto. Aquí es la... Es plena noche. Qué sorpresa, ¿verdad? Pues sí, una cosa. Profesor, ¿cómo está? Llegamos ayer. Hombre, aquí está la señora de la casa. Bienvenidos a Lola. Jeje, tú terminarás pinchándotela. Todavía recuerdo verle combatir contra todos los líderes del gimnasio de Canto. De hecho, casi diría que en fue entonces cuando empecé a interesarme por los Pokémon de Alola. Y al final he terminado mudándome aquí, fíjese. <risa> en teoría, visité Canto para estudiar los movimientos de los Pokémon de allí. Pero fueron los líderes del gimnasio de Canto quienes terminaron leyéndome la cartilla. Bueno, pero menos Canto y más Alola, ¿no? Venga, Lepintora, pintora. Vamos al pueblo de al lado. Que el Cajuna te va a regalar un Pokémon. Uh, ¿Qué es un Cajuna? ¿Un Pokémon? ¿Qué es un Pokémon? Yo 20 años jugando Pokémon y todavía puedo preguntar que, qué es un Pokémon. No, voy a preguntar qué es un Cajuna, ¿vale? Los Cajunas son los entrenadores más fuertes de la región. Son imbatibles por la, para la gente normal. Como tú y como yo. Hey. Mm, vale, digamos lo que soy normalito, ¿vale? No soy un gran entrenador Pokémon. El que viene... El, perdón, el que vive en Pueblo Lili... Eh, siempre re regala Pokémon a los niños con espíritu aventurero Vaya, ah. ¿te van a regalar un Pokémon? Pues el Cajuna debe ser un tipo genial Vamos, pintora. Tienes que prepararte ya En la caja de cartón de tu cuarto hay una bolsa y una gorra Cógelo todo, ¿vale? Por cierto, me parece que te dejé una guía de máximas encima de tu escritorio Oye ya, están dando, eh, ya ya, me están dando ganas a mí también de ver cómo es la gorra. ¿Cómo es esa gorra? Sí. Venga, vamos a por la gorra. Mi cuarto es este. Deduzco. Me alegra que no haya segundo piso, ¿eh? <ríe> las cajas de antes. Ha abierto la caja de cartón de la mudanza. Ha sacado la gorra y una bolsa. Nada. apóntelas, las hijos. Ya casi están los 15 minutos Pero bueno Venga pesadito Uy, mucho rollo veo ahí yo Veo que, que lo tienes todo a punto Ve con cuidado y pásalo bien Voy a abrir todas esas cajas y todo estará mucho más despejado cuando vuelvas Con tu Pokémon Qué gorra más chula Sí, hombre, tú eres el hombre de la gorra. <ríe> es el primer Pokémon, el primer profesor Pokémon que tiene gorra. Así que Tu madre está loca de contenta porque vayas a recibir tu primer Pokémon, ¿eh? Vamos al pueblo Lily. Seguro que el Cajuna te da un Pokémon que es Canela Fina. Canela Fina. Bueno, mamá, nos vemos. Otra animación más y yo creo que ya aquí se acaba todo. A ver, ¿tengo carta? No, no tengo carta. Y por aquí. Tengo ganas de investigar a Lola. Venga. ¿Dónde está Cucuy? ¡Eh! ¡Qué es por aquí! Ah, coño, <risa> vale. Venga, vamos para allá. Mira mi garajito. Oh, me voy a poder comprar un coche. A ver, Cucuy. Como dije antes, bienvenido a Lola, un auténtico paraíso para los Pokémon. En Alola la gente y los Pokémon viven juntos y en armonía, ayudándose mutuamente. Pero lo más importante es que si te acompañan tus Pokémon, puedes llegar a todas partes. Por eso tenemos que encontrar al Cajuna cuanto antes para que te dé tu Pokémon. Vamos por aquí. Pueblo Lili está a, tiro, a un tiro de piedra. Mira, y rapidito, hombre, porque yo tengo que terminar el capítulo. Bueno, ¡Oh, niño! Veo que estás más feliz que una pedir peseándote por a lola. Pues yo no voy a hacer menos. Me han entrado unas ganas locas de ponerme a correr. Manté pulsado el en para correr. Había una canción que decía eso, ¿no? Ruff, ruff. Perrito. Ruta One. Uy, aquí puedo coger un Pokémon entonces. Todavía no. Hola, señor. El poder que tiene la tecnología es increíble. Con solo usar, usar un motor se puede intercambiar Pokémon con gente de todo el mundo Y también retrae, retra, retarlos en combate Mira, Yo la, lo, las conversaciones de la gente normal no las voy a leer Solamente las de la videografía, ¿vale? Así que vamos a movernos por aquí Y aquí está Cucuy. Uh, Kukui Bueno, bueno, le pintora ¿qué, qué, qué, te, qué, ¿Qué te está pareciendo a Lola? Está muy bien No sé qué decir bueno, a mí me gusta Contra. Tiene unos gráficos muy buenos. ¡Está muy bien! Así me gusta. Con entusiasmo. Todo es más emocionante. Eh, ¿Verdad? Ya lo creo. Venga, venga. ¡Mira! Un entrenador Pokémon de Alola. Profesor Kukui, me tiene, que me tiene que recomendar algunos movimientos de esos bien chulos. Pero si tú ya sabes qué movimientos prefieres usar con tus Pokémon, ¿a qué sí? Cuando aprendas movimientos nuevos, avísame y, y echaremos un otro combate bien guapo. Uh, una Pokébola ahí. Bueno, el primer, el primer capítulo va a ser un poquito más ra más largo, ¿vale? Porque veo que tarda mucho, hay mucho diálogo. Fíjate bien. Si te adentras en la hierba alta junto a tu a tu equipo, podrás atrapar Pokémon salvajes. ¡No me digas! ¡No me digas! Y luego los entrenadores miden la fuerza de sus Pokémon en emocionantes combates. ¡Adelante, Jungo! Yungo! ¡Yung! Anda, tú te acabas de mudar, ¿no? A ver si quedamos para echar un combate. Como ves, tener Pokémon te permite conocer gente y, sin y, son y sintonizar de una forma especial. Y ahora, vamos al pueblo Liri. Está a la vuelta de la esquina. Contra, Como la librería de... tiene su email <risa> Ahí está, Pueblo Lili ¡Hala! Pues ya hemos llegado al Pueblo Lili Aquí la gente adora un Pokémon muy especial llamado Tapu Koko De hecho, lo consideran el espíritu guardián de la isla ¿Qué? Eh, qué extraño. ¿Dónde se habrá metido esta chica? A mí me hemos quedado aquí. A lo mejor se ha aventurado por la senda Majalo, que lleva a la ruina del Tapucoco. Es la pintora. ¿Te importaría buscar al cajuna tú solo? Preferiría quedarme aquí por si aparece mi ayudante. No te preocupes, que si ves al cajuna, lo reconocerás al instante. Tiene una pinta de cajuna que no veas. <risa> una pinta de cajuna. Pues nada, vamos a ir guardando por aquí. Y hasta aquí el capítulo de ahora, porque hoy voy a subir unos cuantos, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente. ¡Alola!